Algunos de los beneficios de los arándanos para el cerebro incluyen Mejora de la memoria Varios estudios han encontrado que el consumo de arándanos está asociado con una mejor memoria en adultos mayores con deterioro cognitivo temprano. Reducción del deterioro cognitivo Algunos estudios sugieren que los arándanos pueden ayudar a prevenir el deterioro cognitivo en personas mayores y en aquellos que tienen un mayor riesgo de desarrollar enfermedades neurodegenerativas. Mejora del flujo sanguíneo cerebral la investigación ha demostrado que los arándanos pueden aumentar el flujo sanguíneo en áreas clave del cerebro, lo que puede mejorar la función cognitiva. Reducción del estrés oxidativo. Los arándanos son ricos en antioxidantes, lo que los convierte en un alimento potencialmente beneficioso para reducir el estrés oxidativo en el cerebro, que se ha relacionado con enfermedades neurodegenerativas. En general, los arándanos son una fruta saludable y nutritiva que puede tener efectos positivos sobre la salud cerebral. Incluir arándanos en una dieta equilibrada puede ser beneficioso para la salud en general, y específicamente para la salud cerebral.